¿Cómo participar? En la entrada habéis recibido un documento que os explica cómo daros de alta a la plataforma del juego y cómo dar de alta vuestra cuenta en Chuskis. Os recomendamos que sigáis los pasos del juego donde tendréis todas las instrucciones necesarias para daros de alta. Desde la web www.monedaalcala.org tendréis un acceso a ambas plataformas. Estamos disponibles en el correo electrónico monedaalcala.gmail.com para solucionar cualquier duda, problema o cuestión que os surja. Además, podréis encontrarnos periódicamente en Agua de Mayo, empezando por este martes día 3 de 6 a 8 de la tarde para ayudaros con cualquier problema o, si no sois muy amigos de la informática, guiaros en el proceso. No solo eso, también algunos de nuestros comercios voluntariamente también os podrán ayudar. También haremos talleres periódicos para nuevos usuarios y para explicar cómo daros de alta en la lista de proveedores, usar la tienda online o cómo sacar mayor partido a la herramienta Digital Cyclos. Aunque entendemos que la mayoría de las transacciones se realizarán de forma electrónica, Seofalice editará también una libreta donde podréis apuntar las transacciones con personas que no tengan acceso a su monedero, que deberán ser cargadas posteriormente a la plataforma por vosotros mismos o ayudados por miembros de la comunidad. Todos los vídeos y presentaciones usados hoy, preguntas frecuentes, tutoriales, material de difusión y documentación los tenéis en nuestra web www.monedaalcala.org. Así que ya no tenéis excusa para esta misma noche registraros en la plataforma. Vuestro único requerimiento será firmar y seguir el código de conducta de la moneda local. Y asumir esos objetivos, cosa que podréis hacer en el proceso de registro. Así que ahora os toca a vosotros y lo sabéis.